Prometer un mundo sin utopías es una promesa ya el, el utopista, es, es un utopismo nefasto. ¿no? El problema es cómo relacionarse con lo utópico. No votar las utopías, sino tener una relación crítica con el mundo utópicos en sus varias formas y sus varias apariencias que aparece. ¿no? Ahora, en cuanto que el otro es transformado en un malo, que es mal porque es malo, no por error. El tierra lo malo y por eso es malo. Entonces se transforma en un ser humano. Nos, ya vimos, con Reagan un cáncer, algo por extirpar. Y aparece la figura del otro como figura por extirpar. When great forces are on the move in the world we learn we're spirits, not animals. And he said there's something going on in time and space and beyond time and space, which, whether we like it or not, spells duty. You and I have a rendezvous with destiny. We'll preserve for our children this, the last best hope of man on earth, or we'll sentence them to take the last step into a thousand years of darkness. Reagan era un gran mitólogo, ¿no? Él sabía hacer mitos y manipular mitos. Porque Reagan vino con un dualismo, que era reino del mal y eh, la ciudad que brilla en la montaña. Y eso era Estados Unidos. Era la luz y la tiniebla. La luz que brilla sobre la montaña. En Estados Unidos tiene ya su propia historia. Ya los primeros inmigrantes uh, usaron esta imagen. Es una alusión al apocalipsis. Y Reagan tenía muchas raíces en el fundamentalismo apocalíptico que es, había surgido en el Estados Unidos y que se había hecho muy fuerte en los años 70 Y en el centro del apocalipsis, digamos, la tradición popular, pone el milenio, el reino de mil años. Pero el reino de los mil años, en una larga tradición, es la utopía. Se puede decir los... Las gran, muchas de las grandes utopías del, de la modernidad, inclusive el anarquismo, comunismo, son mitos de este eh, secularizaciones de, esta, de este mito. Entonces cuando Reagan ahora lo aplica a Estados Unidos, es <ríe> lo que él dice, el cielo en la tierra, eso es Estados Unidos. La guerra fría, en su, eh, sus mitos y sus ideologías, tiene un centro. Y este centro es el anti-utopismo. ¿No? es eh, el, el, la, el pensamiento anti-utópico, eso crea Karl Popo Karl Popo lo crea con su libro sobre la sociedad abierta y sus enemigos. Y él tiene una frase central que pasa por todo este tiempo. ¿Y que es? Quien quiere... El cielo en la Tierra produce el infierno de la Tierra. Entonces, el pecado original, digamos, de la guerra de, de este momento es tener utopía. La utopía como lo nefasto es la utopía del comunismo que es anarquismo comunismo una gran utopía que nace a partir del siglo 18 XIX y que eh, es, es parte de la modernidad sin embargo ha aparecido en la unión soviética una determinada manera de interpretarla y no eh, poco lo aprovecha como toda la derecha ya desde la Primera Guerra Mundial, lo aprovecha para declarar al otro utopista. Cuando Popo hace eso, da una estructura mítica a la Guerra Fría de parte de Estados Unidos y eh, penetra por todos lados y hay una cosa que ahí se escapa completamente es la vigencia de utopías de parte de los, de los conservadores de parte de la derecha y especialmente la gran utopía del mercado. No la mencionan, nunca hablan de ella. La utopía del mercado que dice, el mercado tiene una mano invisible que lo corrige automáticamente por una autoorganización eh, auto del mercado. El mercado lleva al, al cielo, si quieren, lleva a los límites del reino de Dios como después el presidente del Fondo Monetario, Camdezú, lo expresaba. Este antiutopismo eh, eh, pierde mucho de su vigencia con la estrategia de globalización y con el gobierno de Reagan, y está enfrentado al reino del mar. Y el reino del mal está centrado en Moscú, pero la tentación del reino del mal está en cada uno. Y la tentación que viene del reino del mal es intervenir los mercados, controlar los mercados. Y como en los mercados está el poder, controlar el poder. La democracia entonces es transformada cada vez más en, un, en pantalla. Porque el gran poder la puede manipular. Por eso el lenguaje de Reagan empieza a ser el lenguaje del cáncer. Lo que peligra al milenio que está concentrado en Estados Unidos y en el mercado, lo que lo amenaza es cáncer. Y cuando se hace el golpe militar en Chile se dice que es, se trata de comunismo y comunismo es un cáncer, es una enfermedad. Eso es algo por extirpar. Cáncer, cáncer, cáncer, un horror que nunca se Mankind has survived all manner of evil diseases and plagues, but can it survive communism? When a disease like communism hangs on as it has for a half a century or more, it's good now and then to be reminded of just how vicious it really is. Fíjese, yo creo que la teoría del totalitarismo, que me parece la única que realmente tiene valor, es la de Hannah Arendt. De, después se hizo esto, lo que pasó en el periodo de Reagan. ¿no? Eh, lo define por un terrorismo del Estado que se irracionaliza y al cual todo el mundo potencialmente está expuesto, aunque determinados grupos no. Es una... Eh, Orientación terrorista del Estado en contra de toda vitalidad de eh, movimientos populares, del pueblo de base, eh, etc. Hasta eh, por eso Hannah Arendt, en, una de las, en, prólogo, en uno de los prólogos de su libro sobre el totalitarismo, interpreta el ma maquertismo en Estados Unidos de su tiempo como un camino hacia el totalitarismo. Y ella insiste mucho que haya partido único o planificación económica no hace el totalitarismo. Claro, Reagan necesita al revés, ¿no? Totalitarismo es planificación económica, es intervención en el mercado, totalitarismo es partido único, etc. Ellos lo necesitaban por razones políticas, ideol uh, ideológicas, uh, y entonces hablaron de autoritarismo. Lo otro es, es lo que ya en Alemania se discutió en los años 20 y que volvió, que hoy vuelve a discutirse el problema del estado de excepción, ¿no? el, el, el estado de excepción, un estado que se pone terrorista en nombre de la ley para recuperar la ley, es la ley para imponerse, necesita eliminar todo movimiento democrático auténtico en la población. Tiene que transformar en la, auto, la, la, la, la población en una población obediente a las leyes vigentes, sin, eh, sin reserva, lo que hoy se llama capital humano, human capital. Eh, y eh, en cuanto que se va hacia eso, se necesita por lo menos un periodo de, eh, de terrorismo del Estado totalitario para volver a instalar la ley en toda su crudeza. Y la ley es otro nombre para el mercado. No, yo soy alemán. Y nací en Alemania, estudié en Alemania. Eh, cuando terminé mis estudios, yo tenía ganas de salir de Alemania, no por razones, mira, no, no políticas, sino de, de gusto eh, personal. Sobre todo quería vivir en un país más caliente, no, no estos inviernos duros, etc. Yo vengo de una familia muy eh, ya, conservadora, por un lado, y por supuesto eh, muy religiosa como conservadora, y tenía cercanía con la democracia cristiana de aquel tiempo, que era, ha sido muy diferente de la de hoy y me ofrecieron ir a Chile. No sabía mucho de Chile, pero acepté enseguida porque me interesaba un país con movimientos sociales, políticos muy interesantes. Y en 63 yo eh, llegué a Chile y me quedé hasta 73. Chile se transformó en el centro también cultural de América Latina y vinieron muchos emigrantes de otros países que, que vivieron bajo dictaduras militares. Entonces se formó ahí una concentración intelectual, cultural eh, inaudita. Sin embargo, ahí vino la intervención de Estados Unidos en apoyo de la oposición interna. Que la oposición de interna era una derecha cada vez más extrema y eh, que sola no podría haber surgido con gran poder porque el gobierno Allende era muy popular. Es casualidad que hay dos 11 de septiembre, el de 73 y el de 2001, pero a la vez tiene un carácter simbólico. Fíjese, el 11 de septiembre, justificado por estas nuevas ideologías de la derecha, empezó, de hecho, con el periodo de la... Eh, estrategia de globalización. No se llamaba globalización en este tiempo. Pero era la estrategia que todavía nos domina. Eh, la subida al poder del mercado. Mercado y nada más que mercado. Entregar la vida humana al mercado. Y yo creo, si queremos saber cuándo empieza, tenemos el 11 de septiembre. De 1973 en Santiago de Chile. tenemos un grupo de economistas de tipo neoliberal y que se pudo imponer con esta estrategia. That the objectives were valid and you share them. Absolutely. Now, if you share them, how would you have achieved those objectives? The only way you can achieve them. How? In my opinion, which is by voluntary cooperative action. You see, I think there's been one underlying basic fallacy in this whole set of social security and welfare measures. And that is the fallacy. This is at the bottom of it. The fallacy that it is feasible and possible to do good with other people's money. Now, you see, that, falla that view has two flaws. If I'm going to do good with other people's money, I first have to take it away from them. That means that the welfare state philosophy of doing good with other people's money, at its very bottom, Is a philosophy of violence and coercion. It's against freedom because I have to use force to get the money. <laughs> To Chile and spent five days giving a series of lectures on Chilean problem, particularly the problem of inflation and how they should proceed to do something about it. Here was the first case in which you had a movement toward communism, which was replaced by a movement toward free markets. The Chilean economy did very well, but more important, in the end, the Chilean military junta was replaced by a democratic society. The free market did work their way in bringing about a free society. It was a concerted effort to tar and feather me. At the Nobel ceremonies in Stockholm, I was subject to abuse in the sense that there were uh, large demonstrations against me. quiere explicar que Allende gana las elecciones hay que mencionar la gran participación que tenían los grupos cristianos ¿no? de la teología de liberación que se desarrolló sobre todo en estos años 60 para seguir después y hasta hoy es decir el cristianismo se dividió la fuerza de esta teología de liberación y de los grupos de base, que, que con mucha vitalidad se, se presentaron, eh, es parte de la dinámica del movimiento de agenda. Pero en cuanto que se polarizó el país y aparece ahí entonces una teología muy cercana muchas veces con el Opus Dei, que desarrolla un, una agresividad muy especial, una agresividad que mucho se ha jugado en el pasado del cristianismo, que es la agresividad que se fomenta al declarar al otro crucificador de Cristo. La propaganda de la crucificación de Cristo por la unidad popular era una propaganda sumamente amplia. Y cuando hay estos problemas de la rebelión popular, en el ámbito cristiano tradicional aparece, son crucificadores. Son como las masas pretendidamente en Jerusalén hace dos mil años que dijeron crucificando Surge en el siglo 3 4 cuando eh, el cristianismo, se dice siempre el, el imperio es cristianizado, de hecho es al revés, el cristianismo es imperializado. Y ahí aparece este dualismo en el interior del cristianismo. Que hoy es entre este cristianismo conservador, anticrucificador que siempre tiene sus crucificadores y la teología de liberación. Latin America, why don't you explain Latin America? Because Latin America in the 80s y 90s, la church actually was um, the the thing that they used. To be able to have this really take off, this is probably the most successful of liberation theology. Correct? Yeah. One of the str odd infiltrations of uh, Marxist thought and theology happened in Central and South America, uh, right in the church, and it was it was really the fantastic work of, of the current pope uh, who actually rooted out uh, uh, liberation theology from from that region, and that, that's something we talk about at, at the Acton Institute all the time that's a, that's a very good resource for that okay so ratzinger he was um the prefect of the congregation in 1981 he said that liberation theology movement he saw it sweeping across he said and i quote it is a fundamental threat to the faith of the church hay una teología de la liberación que en esta forma surgió en los años 60, 50, 60, y te, tenía una clave, que era lo que llamaron la opción por los pobres. O, oh, citando a San Pablo, ¿no? los elegidos de Dios son los plebeyos y los despreciados. ¿no? Ya en San Pablo tenemos eso, pero la recuperó la Teología de Liberación y puso eso en el centro. También tiene eso el sentido, no hay igualdad real entre los humanos sin opción por los pobres. Si Dios es el Dios de todos tiene que tener la opción por los pobres, si no la tiene es el Dios de los ricos y se, eh, y no es el dios de todos, ¿no? Eso es central en la visión de la teología de la liberación. Y ahí ver eh, el sistema capitalista, hoy es el sistema capitalista, he visto como un sistema destructor de las relaciones humanas, de explotación, de producción de, pro, de pobreza, cuando más riqueza produce más eh, pobres, produce a la vez. Y otra dimensión es la responsabilidad para el otro, en, siempre visto a partir del pobre, dejar morir es matar. Tomamos eso en relación al, a los países completamente marginados. Dejarlos morir es matar, y entonces tenemos un sistema que mata al dejar morir, ¿no? Eso es como teología de liberación. Y siempre ahí vino el reproche, no sé por qué es reproche, que la teología de la liberación eh, toma muchas ideas de Marx, ...y del pensamiento de Marx, sobre todo el pensamiento de Marx. Es algo curioso. El gran pensador del, del humanismo y de la justicia, de, de la modernidad, se llama Marx. Eso es Marx. Eh, Marx es el hombre que promueve un humanismo profundo... Y real, para ser humano hay que hacer estructuras que son compatibles con una vida humana. Y entonces hay que cambiarlas. El gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, acompañado de su comitiva. Rockefeller hizo su viaje. ...por América Latina declaró que la teología de liberación es un problema central de la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es, eso es agresivo hasta lo último. Una cosa que llama, por supuesto, ahora a enfrentarlo. Y efectivamente, si eso en un tiempo, ya antes empezaba y después en el cual había una sistemática persecución de los cristianos por el cristianismo, de la manera más brutal. Eh, si, si quieren compararlo con la persecución de los cristianos del primero y segundo siglo, lo van a entenderlo enseguida que es del mismo tipo. Aquí estamos en el DEI, Departamento Ecoménico de Investigaciones. Eso fue fundado en 1976, aquí en San José, Costa Rica, con básicamente con tres personas que habían venido de Chile después del golpe militar. Eran Hugo Asman, Pablo Richard y yo también. Y eh, para entender lo que era nuestro proyecto y que después lo hicimos, eh, eh, una pequeña reflexión sobre lo que pasó en Chile puede ser interesante. Eh, ahí, durante un poco antes de eh, las elecciones en las cuales salió alguien en 1970 de presidente, eh, en, la, en el Centro Jesuita de Santiago de Chile, eh, el Belamino, Centro Belamino se llamaba, ahí se empezó con el tipo de cursos que después lo eh, recuperamos aquí. Eran cursos para gente que venía eh, de la tradición cristiana, de eh, perro, en participación con la lucha de los movimientos populares que apareció en que era muy fuerte en este tiempo en América Latina y eh, que en, en lo cuales las comunidades de base comunidades cristianas de base jugaron un gran papel son comunidades que muchas veces se desarrollan a partir de parroquias pero que, que unen gente que está en estos movimientos populares y para la reflexión de sus problemas, pero también la reflexión teológica. Y en estas comunidades jugó un gran papel la teología de la liberación que estaba desarrollándose. Después del golpe militar, todos, eh, hay muchos, teníamos que, que salir, yo también, pero también los otros dos que aquí después participaron en el DEI. Y eh, yo fui después primero a Alemania, pero en 76 volví a América Latina y esta vez a Costa Rica. Fundamos una editorial, pequeñita, y que era para trabajar, tener, oh, tener eh, elementos teóricos para trabajar en las comunidades de base en los movimientos populares, etc. Es siempre muy difícil mantener un centro de este tipo porque cada vez menos se considera importante la reflexión, inclusive teórica, sobre la praxis de política, religiosa, etc. Se quiere más bien capacitación y nosotros no nos dedicamos gran cosa a la capacitación, sino a la formación de una reflexión y que para nosotros necesariamente implicaba la reflexión teológica. Pero no es un centro de teología, es un centro de análisis de la realidad sabiendo que lo teológico y religioso es una parte básica de la comprensión de la realidad. Quizás el segundo 11 de septiembre, eso es frente a un, una estrategia de globalización que se ha impuesto en el mundo y se ha impuesto en todas partes. Los países socialistas desaparecen, se integran en lo mismo y eso produce un sinsentido. ¿Y qué es eso? lo que lleva a este vaciamiento. El capitalismo mismo se vacía. Las grandes inversiones del capitalismo son inversiones eh, eh, especulativas. Si quieres, es la gran corrupción. La corrupción de los eh, grandes eh, ejecutivos, de las empresas, etc. Pero es una corrupción que es muy específica. Eso de los premios de 200 millones de dólares, premios para un año, etc. Es una corrupción que es legal. La ley se vacía frente a la gente, porque siempre los crímenes más grandes que hoy se cometen no violan leyes. La corrupción a estos niveles, no viola ni una ley. La destrucción de la naturaleza no viola ni una ley. La exclusión de la mitad de la población eh, a la miseria no viola ni una ley. Es, es, estamos vaciando lo que para, digamos, para el occidente ha sido tan central, la ley. La ley se transforma en algo, lo que se decía sobre la especulación financiera, un medio de destrucción masivo. <ríe> los medios de, de, de destrucción masivo pueden ser armas, pero la propia bolsa y los bancos y la se han transformado en medios de destrucción masiva, y es el propio Stiglitz que usó esta palabra. Es decir, las, las instituciones se vacían de una manera tal que se transforman en medios de destrucción masiva. Y nosotros lo discutimos ahora mucho cómo desarrollar la teología de liberación que responde a este profundo nihilismo de nuestro sistema y que no es un nihilismo de Estados Unidos, de Europa o de China, etc. Es de todos. Hay un vaciamiento. Sabemos ya las tasas de crecimiento, que se excede con la idea de un un progreso infinito es vacío todo es vacío ¿no? eh, nosotros tenemos más bien una tradición sobre todo a partir de la de la ilustración del siglo XVIII de reducir la racionalidad a una racionalidad de cálculo medio fin de cálculo de de, de, de intereses particulares, de cálculo de eh, objetivos parciales, etc. Entonces eliminamos lo que para la religión siempre es algo básico y ni en los fundamentalismos desaparece completamente, que de una referencia a la convivencia, es decir, a la vida, y la vida siempre es una vida en común. Nosotros hemos destruido eso, entonces no podemos eh, tampoco bien eh, analizar la religión, porque siempre tiene esta dimensión. Y de esta dimensión de la convivencialidad viene la teología de liberación. Y ahí vienen también las armas ideológicas de la muerte, es decir, religión, religiones también pueden ser seculares, etc., ideologías que, que se basan en la afirmación de la muerte, del otro. Algo muy vinculado con nuestra ideología de la competencia, yo vivo si te mato o si te derroto si sí te puedo marginar, eh, yo quiero ser el que vive y la manera de hacerlo es impedirte a ti que tú vivas como yo. No, eh, es, es la racionalidad occidental que es fatal y que está, está llevando al suicidio colectivo con presentación de grandes éxitos que lo, cuyo otra cara es la muerte del, inclusive del planeta. Oh, y eh, ahí, entonces, tomar la religión de por sí como un enemigo eh, revela siempre que no se ha entendido lo que es el ámbito religioso, que es un ámbito de, de conflicto. Y las religiones no son homogéneas. Por eso, y en la el cristianismo es, es más evidente, ¿no? es siempre ortodoxia y herejía. ¿no? La herejía muchas veces se queda en la iglesia, pero está tratando, tratado como secundaria, etc. ¿no? El, el más grande santo de nuestra historia, yo creo que es San Francisco, siempre era sospechoso de herejía. Y tuvo suerte que no haya sido acusado. Herge. Y ahí la rebelión, la herejía, etc., es la, fuente, es la fuente de la vida. Se lo ven con la teología de liberación, yo creo que es una teología sumamente... Es grandiosa, pero en todas partes aparece como la gran herejía. Que aparezca como la gran herejía, es más bien la prueba que, que está muy buena. <ríe> sí. Todos los grandes movimientos fueron herejes. Sí, sí. Yo mencioné el franciscano, hasta, hasta de los dominicos Tomás de Aquino, siempre estaba en peligro de ser es que, eh, llevado como hereje. Por todos lados, los grandes movimientos son herejes y el propio cristianismo es herecía del judaísmo. Entonces, ver la religión como tal fenómeno. La utopía de la izquierda, que la tenía de Marx y que todavía estaba hasta cierto grado presente en el caso de Chile, era la utopía de un socialismo de una solución definitiva de los problemas humanos. ¿no? Entonces, como un humanismo-socialismo definitivo. Y eso se expresó que se esperaba que va a desaparecer el Estado, va a desaparecer el dinero, sobre todo, y el mercado. Entonces, ¿cómo solucionar los problemas del mercado? Hacer desaparecer el mercado. ¿Cómo eh, eh, solucionar los problemas del Estado hacer eh, desaparecer al Estado eh, una argumentación que la derecha en cuanto al Estado compartió, Reagan en su campaña electoral decía eh, no tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema eso es típico de un pensamiento utópico sin crítica y aparece en la derecha y en la izquierda, que no se que concentren solamente en eso. Pero esto era a la vez el tiempo en el cual se veía un cambio de la sociedad que es necesario. No puede ser un cambio total. No puede ser la realización, si lo quieren en términos teológicos, del reino de Dios tampoco la realización de un humanismo perfecto. Y, para verlo para la, por la derecha, tampoco la solución de un mercado perfecto con mano invisible. La relación con la institución tiene que ser una relación crítica pero no de destrucción del otro polo. Eso en la izquierda no era muy claro entonces no supo bien definir el rol del estado ni del mercado como hoy la derecha con sus utopías tampoco no sabe definir el rol que juega solamente la derecha es mercado total y en la izquierda en el tiempo ya progresivamente del stalinismo era estado total pero es, escogiendo entre Estado total y mercado total, ¿qué, qué, qué, vas, a, qué vas a escoger? Da lo mismo. <risa> Hay una coincidencia opositora que aparece ahí. Eso llevó a esta discusión por la crítica de la razón utópica. Las utopías no son algo por realizar, sino son casi algo como lo que Kant llama ideas reguladoras. Son referencias para hacer cambios necesarios en el marco de lo posible. Y fíjate, ahí cambió hacia hoy la visión de transformaciones completamente. Se abandonó esta perspectiva total sino una visión de mediación, casi se puede decir de síntesis, pero conflictiva. Y aquí lo hemos formulado en el sentido, una nueva sociedad tiene que ser concebida como intervención sistemática de los mercados. Eh, hay un autor que, en el cual se puede inspirar eso, que es el famoso Polanyi. Polanyi con su libro La gran Utopía. Es decir, las, el mercado en cuanto que es tratado como un mercado que se autorregula a sí mismo, lleva a la destrucción a la destrucción hasta del planeta pero el mercado es es un, eh, una institución sin el cual eh, no podemos organizar la vida entonces necesitamos una intervención sistemática de los mercados para poder hacer compatible el mercado con la vida humana el mercado no puede destruir la vida humana del otro. Hoy tenemos este fenómeno, sobre todo en la gran eh, exclusión de la mitad de la población mundial, eh, prácticamente marginados, del mercado y en la destrucción del medio ambiente. Estamos luchando por una sociedad Ahí tenemos una formulación que viene de los zapatistas de México. ¿no? Una sociedad en la, que, la cual quepan todos y todas y la naturaleza también. Entonces, eh, abandonar la idea de la revolución total, pero no la idea que hay un... Que pueda haber otro mundo del, como el reino de Dios, etc. Sino la relación con eso es diferente. No tengo que realizar el reino de Dios en la tierra porque no puedo. El reino de Dios va, <ríe> hay que dejarle a Dios. Pero hacer presente lo que son los valores que aparecen a partir del reino de Dios. Hacerlo presente lo más posible vía las estructuras en las cuales vivimos. Yo creo, eso es, digamos, si se, eh, si se sintetiza, es la, lo básico de esta nueva izquierda. Y es diferente. En Chile teníamos las dos cosas. No era conceptualmente claro. Eh, en Nicaragua ya era mucho más claro. Pero ahí vino la intervención militar directa por un ejército... Eh, eh, dirigido por Estados Unidos ¿no? y financiado por el eh, droga tráfico de Reagan. fue <ríe> la venta de drogas que financió las armas que no podía eh, eh, financiar de otra manera. Bueno, bueno. <ríe> Reagan financió por el droga tráfico la guerra de la Contra. Está comprobado y Por ejemplo, tenemos aquí a Franz Hinkelhammer. Era todo nuestro pensamiento económico dominante, digamos, de las escuelas, es un pensamiento de racionalidad instrumental. Es decir, la empresa es racional cuando hay ganancias. Una acción es racional cuando plantea una relación medio-fin aceptada. Cuando corto la rama de un árbol, yo tomo un serucho, lo afilo bien, inclino bien la, el serucho y lo corto. Y perfecto, la racionalidad instrumental. Pero una cosa no puede discutir la racionalidad instrumental. Si estoy sentado en la rama o no estoy sentado en la rama. Y es igual. Si estoy sentado en la rama, igual corto la rama que si no estoy eh, sentado en la rama. Y los dos casos es igualmente racional en términos de esta racionalidad instrumental. Sin embargo, es una locura cortar si yo estoy sentado en la rama.